Derechito al vicio, somos RCC y en esta ocasión especial venimos a traerte la reseña del primer tomo de yu de Kazuki Takahashi el legendario mangaka de la revista Shonen Song publicado acá en Argentina en esta edición de bolsillo bastante copada por Panini Manga Argentina a saber que este tomo, esta edición recopila toda la serie original en un formato de 22 tomitos 22 tomitos con el arte original de las portadas Del propio Kazuki Takahashi El héroe que todos vamos a admirar completamente para toda la vida. Todos aquellos que somos fanáticos de Yu-Gi-Oh! vamos a recordar siempre. Y además, vamos a estar abriendo un sobreciño de la colección número 27 de Fortnite. De la temporada del paraíso. Capítulo 3, temporada 4. Vamos a ver si nos sale el pelado de trueno. El pelado de la roca Johnson. Vamos a ver... Pero te digo, ¿qué te puedo decir de esta edición? Esta edición la estuvimos esperando durante años. La estuvimos esperando, deseando que se publicara en el país, al igual que la serie de Pokémon. Pero bueno, Panini lo trajo, lo trajo con algunas cositas que tenemos que mostrarte. Por ejemplo, van a ver, van a ver que esta edición tiene todas las portadas de un color blanco, de un tono blanco. No es como la edición de Estados Unidos, que la tenés ahí con, con las carátulas todas negras. Y por dentro van a incluir una carta, una carta, mira, metalizada en hot stamping dorado. Mira lo que es del tarot. Van a venir las 22 cartas del tarot, o mejor dicho, ya vienen porque ya están por el tomo 12, va, por el tomo 11 publicado en el país. Y vos lo vas, vos lo vas a poder recortar o lo vas a querer tener guardadito acá con todas las explicaciones de cómo usar tu tarot de Yu-Gi-Oh. Y bueno, la primer saga, el primer arco, el primer yu -Oh, que fue emitido en Japón, bueno, por Toy Animation, me parece que venía, no, por Bandai. Esto lo vamos a estar viendo mientras vemos cómo son los primeros capítulos de este Yu-Gi-Oh! de la temporada cero. Cuando Yugi todavía no jugaba duelo de monstruos. Bueno, jugaba un poquito, pero era más. Era más un vicioso de los juegos de mesa, un vicioso de los diferentes juegos. Todo eso y más lo vamos a estar descubriendo en esta reseña de hoy. ¡No te lo pierdas! Pero pero pero esto no hubiese sido traer ustedes si no fuese por nuestros auspiciantes de siempre. En esta ocasión volvemos a tener el auspicio de. Na, na, na, na, na. La morrenita, la morrenita, el café que te despierta todas las mañanas de un golpazo, de un golpazo mañanero. Claro que sí. Y antes de comenzar, queremos invitarte a que veas nuestros videos de RS Ediciones, donde siempre te estamos mostrando cómo hacer proxies, cómo hacer tus propios mangas, cómo vas a hacer cosas que no van a llegar en el país con tus propias manos y tu propia compu. En esta ocasión, te vamos a mostrar que hicimos algunas cartulis. Bueno, esta no, no, no, no, esta ya te las mostramos. ¿Cuáles cartulis hicimos? Las de Nadesco, hicimos las cartas de Nadesco Que las tenemos acá, bastante copadas Tenemos a la capitana ahí con una ropa bastante casual Brillante, poderosa, como si fuese la ropa de una primera cita Seguido por... Ruri, Ruri, Ruri, la pequeña Ruri pero ya crecida Esta ya es la Ruri de la saga de los videojuegos del Sega Saturn Después tenemos... ¿Vieron que Sega Saturn suena como Sega Saturn? Si lo decís muy rápido en japonés Después tenemos otra más de la Capitana pero con ropita de Año Nuevo ¿Vieron que en Japón siempre uh, siempre utilizan ropa de Año Nuevo? Así bastante copado, unos kimonos medio ceremoniales, medio cool Después tenemos... Después tenemos a Ruri en modo casamiento, en modo bombón asesino, con unas flores ahí blancas de fondos, bastante raras. Seguido por esta, me gusta bastante porque son las tres, son los tres, son Ruri, tenemos acá al, bueno, al cocinero, tenemos a la capitana... Si quieren, pásense por nuestra reseña de toda la serie completa de Naesco Que tenemos en el canal Ahí abajo de los videos, ahí abajo en los videos favoritos Tenés la reseña completa de Naesco Y todo lo que sucedió después del anime Después del... bueno, no tuvo manga o sí Pero bueno, todo eso lo descubrirás en ese videazo Tenemos acá otra carta más de la Ruri Capitana Esta es de la película de Prince of Darkness Cuando ya tiene el pelo súper largo Ya tiene coletas como de Sundere otra de la capitana, bien floreado, bien alegre los colores que tiene ella. Pobrecita como la netoraría. Con de todo en la serie. Con la otra. Con la otra de la nave. Tenemos una Rory de ojos gigantescos. De ojos amarillos. Como si fuese un nada albina. Una Ruri más enojada, que esta imagen siempre aparecía en el juego de Sega Saturn. Después tenemos las cartulis de Mario Sucesor Nasco más clásicas. Estas no tienen información de juego como tienen las anteriores. Acá tenemos los efectos bien en japonés Para el que sepa japonés Puede comentar abajo la traducción Pero bueno, después tenemos las cartas más tranquilas Donde están el modo de verano Caroqueando con de todo uno de nuestros personajes favoritos Que era, era la NER Pero era como laner copada que... Manejaba los mecas que le gustaba pero con de todo y es que estaba con las otras dos chicas al mismo tiempo. Y que bueno, era una genia total acá, en la playa, en el sunset, ahí, en el crepúsculo de la tarde. Después tenemos una Ruri peinándose el pelo, ahí, lo con de todo cuando se lo deja largo. La Ruri que conocemos de la serie del anime original, con las coletas, que él te dice pa' acá, pa' acá, pa' todo el tiempo. Tenemos otra más, pero bueno, esta... Esta era de las que sufría, las que sufría por amor en toda la serie Saliendo primero con el guardaespaldas, el de seguridad Saliendo después con el de los jovianos porecita, pobrecita todo lo que tuvo que sufrir por amor la señora Madura Seguido por otra de Ruri Y la capitana ahí con bufandita en el invierno Linda Cartuli tenemos una de la capitana en modo conejita, en modo Usagi, en modo pecapaco. La tenemos ahí con la señal de la paz, muy copada, seguido de una Ruri playera, otra Ruri de playa para los que están veraneando con de todo, la tenemos ahí con bueno, con unos salvavidas. Claro que sí. La Ruri Neko Neko, la Ruri Resino Taku, Resino Taku que no se baña, pero que te dice Nia todo el tiempo. Y por último, tenemos una Ruri con la firma de Ruri Hoshino, bastante copado con unas estrellitas oscuras, de The Prince of Darkness. Recordamos que al final de uno de los videojuegos. Vos no la salvabas a ella, pero podías casarte con ella, porque uno de los últimos juegos era una rom -com, era un juego de citas, un sim date directamente. Pero bueno, este tipo de cartuchos las podés hacer vos mismos viendo nuestros videos de RDC Ediciones. Ahora sí, vayamos con la reseña de Yu-Gi-Oh! R. ¡Va, bueno, no! ¡Yu-Gi-Oh! sí esta edición de Panini de Yu-Gi-Oh tiene ahí los fondos en blanco Tenemos la primera imagen dibujada por el genio de Kazuki Takahashi Que Dios lo tenga en la gloria Tenemos atrás un poquito cómo te va contando de qué se trata Yu-Gi-Oh Y la primera hoja que ya lo vimos anteriormente Está cartonada con este laminado hot stamping dorado Que si vos querés las cartas de tarot por separados Se venden en Ebay, se venden en Aliexpress Pero sin el efecto metalizado Acá lo tenés del tamaño correcto, pero lo tenés que cortar por, por tu cuenta Tenés que arrancar esta hoja especial Y cada capítulo va a estar dividido por el nombre de una batalla y un tipo de juego distinto Al principio vamos a ver cómo está enmarcado la imagen, se ha tenido que achicar para poder entrar en este formato de bolsillo que imprimió Panini vemos la primera imagen que no es la que nos encontramos a color en la revista sino que en blanco y negro tenemos los diseños que son totalmente distintos de Shonouchi, de Anzu Masaki, a quien conocemos acá en occidente como Thea Garner Vemos que Yugi es bastante... es un poquito más gordito, más redondito, es un poquito más aniñado. Y vemos al matón, al matón que quería encargarse de Joy y del otro amigacho. Pero bueno, antes no eran amigos de Yui, el único amigo que tenía era su abuelo, el dueño de la tienda de juegos. Que le daste, mirá esta cara turbia que tenía, era el rompecabezas del milenio, un rompecabezas egipcio para que él complete si logra completarlo va a poder cumplir sus sueños pero mientras tanto el matón del colegio fue a golpearlo a y fue a golpearlo al otro tipazo solamente para que Yugi le termine pagando por ser su protector entre comillas entonces yugi en este primer episodio que ya está siendo doblemente bulleado él quiere completar el rompecabezas para poder cumplir su deseo que es tener amigos y es así como el abuelo le termina dando acá la última pieza que Yonouchi le había quitado La había quitado pero que se la terminaría devolviendo cuando lo iba a defender de este matón Entonces al poder sacar el poder del rompecabezas del milenio Yugi Crea un alter ego, se le sale como una versión oscura Que tiene poderes egipcios y está re locazo Y acá mira Casi lo acuchilla el matón, casi lo acuchilla el matón, pero termina dándole su merecido con una técnica mental. Haciéndole creer que todo lo que llueve alrededor suyo es dinero. Al final, Yugi olvida todo lo que sucedió, pero se hace amigo de Shonouchi y de Honda-kun. Ahora no recuerdo cómo se llamaba Honda en Latinoamérica, pero vamos a llamarlo Honda con los nombres en japonés. Ya está. En el siguiente capítulo vamos a ver que en el colegio viene vienen viene los medios de siempre de siempre viene la prensa a ver cómo son los bullies del colegio y se la agarran con Yugi, quieren grabar cómo alguien lo golpea, entonces le pagan a alguien para que vaya y lo golpee, pero Yugi le tira un par de jueguitos de dados para vencerlo y nublarle los ojos porque la mala prensa te nubla los ojos, es así como cada capítulo tiene primero un juego, una enseñanza y una, y una metáfora acá vamos a encontrarnos como Yugi se encuentra con otro tipo de bullying, un tipo que hace sus propios cargos, pero que hace que los pibardos más chiquitos paguen las entradas para que vayan a verlo un creído total, y como Yugi no pudo vender sus entradas, lo va a hacer sufrir metiéndole un montón de volumen a los auriculares mientras él canta, pero Yugi va a sacar un juego de la nada para terminar electrocutándolo y vengándose de él Vamos al capítulo 4, ya vieron que cada capítulo es episódico. Al principio, en el capítulo 4, la vamos a ver a Anzu ahí, toda camarera, toda japonesa, toda <risa> vende hamburguesas, en una tienda de hamburguesas. Y no quería que los chicos se enteren, porque en el colegio no permiten que las pibardas trabajen. Pero un ladrón se mete, la amenaza, la toma la, ahí de reel con una pistola en mano. Y lo único que puede salvarle las papas a la waifu no es nada más y nada menos que el Yugi Loquillo. El Yugi de la Oscuridad que tiene un juego acá re. Mira, me gustó mucho este juego. Tiene un juego re loquillo para poder vencer a un ladrón con un arma y una pipeta. Así que vamos al siguiente capítulo la batalla número 5. Donde. Vamos a ver que hay un vende humo trucho, un mago trucho que siempre engaña a las pibas del colegio, con que tiene poderes mentales y se quiere aprovechar de ella, se quiere aprovechar de Yugi y quiere lastimarlo para quedarse con la pobre tea. La secuestra con cloroformo, le iba a hacer un montón de cosas, pero Yugi va a salvarle, va a salvarle y va a darle su merecido, diciéndole que por más que se la crea, la realidad supera la ficción. Ahora vamos al siguiente capítulo. ¿Qué es lo que hace Yugi en este capítulo? Se va a encontrar con unos patoteros totales. Van a ir al festival, quieren hacer Okinomiyaki. Pero estos patoteros le rompen el puesto. Le dicen, no, acá nosotros siempre vendemos nuestras cosas. Entonces Yugi va a jugar un juego de tejo. De tejo loco con este sujeto para ganarse el lugar. Pero Yugi, bueno, va a terminar vengándose. Estos episodios son bastante rápidos. Ya vamos por el séptimo. Recuerden que esta edición... Tiene muchos capítulos, son como un 2 en 1 más o menos ahora vamos a ver cómo en este capítulo una profesora que se hace la buena en realidad es tremenda arpía detrás y odia a las pibas y odia a los jóvenes entonces quiere burlar del pobre honda que está enamorado de una chica y se le quiere declarar con rompecabezas al final Yui va a demostrar cuál es la verdadera cara de esta bruja en el siguiente capítulo Shunouchi va a tratar de el tipo venenoso va a tratar de ganarse unas zapatillas mejor dicho comprarlas cuando recuerden que en esa época recién salía a la moda recién salía la. La venta y si va a un returbio a comprarla, se fue a la salada más oculta. Acá me encanta ver si podemos retroceder para que vean las zapatillas, como eran las deportivas que recién se hacían populares en esa época. Yo vende a un tránfuga, a un tranza de zapatillas, pero apenas sale del local, otros trances empiezan a golpearlo y le roban las zapatillas. Yubi va a tratar de recuperarlos al ver que el vendedor mismo es el que las vende y las roba, y encima le quiere envenenar con un escorpión. Un loquito total pero bueno, bueno, bueno, los tiempos cambian y los loquitos también cambian. Vamos al siguiente capítulo donde por primera vez aparecen las cartas de Yu-Gi-Oh. Las cartas de duelos de monstruos. Ahí vemos una versión de Summoner School. Vemos el dragón blanco de ojos azules que es la carta más rara y poderosa que tiene el abuelo de Yu-Gi. Un monstruo que tiene 3000 puntos de ataque siendo normal. Y aparece Kaiba, su principal antagonista en este arco. Que dice, ¿qué, qué haces con esa carta cara viejo? Te doy todas estas cartas y el viejo le dice, no. No, no, no, no, mi carta la tengo porque la quiero mucho, ¿no? Porque quiera jugar. Y que igual dice, ¿qué, vale? ¿Qué importa los sentimientos? Pero bueno, Yugi, me mostras tu carta del otro día. Somos amigos, ¿no? Y se las termina choreando Yugi trata de buscársela de nuevo Pero Kaiba luego empuja Y eso hace que despierte al Yugi loquillo Que le va a retar un duelo A ver si podemos verlo Le va a retar un duelo de monstruos Pero invocando los espíritus de las cartas Por primera vez Kaiba está recebado Dice, eh, ahora puedo ver mis monstruos en 3D Y esto le va a dar la idea Después de crear las, eh, la tecnología de luz sólida Para poder tener los duelos con los discos Vemos las primeras cartas Como la mística elfa Vemos a Ryan. Vemos un Superman de Skull re locazo Vemos ahí también a ver uno de los dragones de Yugi Este, este de Skull está tremendo Vemos a ver qué más, qué más Porque Yugi tiene este monstruo de 2500 fácil de invocar Pero el más fuerte obviamente es el dragón blanco azules con 3000 puntos de ataque Todos en miniatura, pero Yugi tenía una trampilla Tenía una carta mágica llamada Resurrección y bueno, va a terminar venciéndolo, encerrándole el alma a Kaiba por un momento En una de esas cartas, además, me copa mucho, acá empiezan a hablar primero del tarot De por qué pusieron cartas de tarot en estos mangas, te van a explicar muy bien, tomo tardas tomo Pero en el siguiente capítulo vamos a ver cómo Joy se vuelve con una banda ahí de pandilleros Vuelven acá a mostrarnos más información del tarot pero Yugi va a buscarlo porque es su verdadero amigo Y porque es que Yugi se metió en esa banda Para protegerlos a ellos Para que no lo toquen a Yugi y a los demás Entonces este capítulo es como bastante emotivo Bastante bueno ya estamos terminando el primer tomo donde se afianza por completo primero que es el duelo de monstruos la amistad de yu y sus amigos y todavía faltan más personajes todavía faltan más locurillas todavía faltan cosas que no se vieron en el anime más popular de la shonen jump sino que por ahí se vio un poquito en la versión de bandai en su primera adaptación y acá vemos un poquito más de información de las cartas de tarot del epílogo de los arcos cuántos arcos hay en cada uno de los tomos eso me gusta un montón la saga del rpg de los los juegos de la muerte la saga escolar el reino de los duristas que fue el que lo hizo más popular en todo ese momento la saga ddd de los juegos de los dados te digo si pudiese conseguir el resto de los tomos lo compartiría totalmente espero que les haya gustado y contanos qué te pareció la reseña y ahora sí veamos si tenemos la suerte de que nos salga el johnson o sea, si nos sale el duen johnson en este sobre de la colección 27 de Fortnite. Puede ser que sea la última carta que nos falta de esta colección, o nos faltan algunas más. Para eso tenemos que ver los videos anteriores, donde abrimos la caja, abrimos 25 sobres de todo, para poder conseguirlo. Y todavía no, es la más rara que todavía nos falta por conseguir. Vamos a ver si en este sobreseño completamos la colección, o si falta aún más. Vamos viendo, derechito al vicio. Uy, ahí ya salió la primera carta, lo abrimos, lo abrimos, lo abrimos, y tenemos... 5 cartulis, la primera de todos es, nada más y nada menos que, epa, epa, epa, in the party, la tenemos ahí, Ariana Grande, con 930 puntos de resistencia, en un pasito de baile para festejar con de todo, es la carta número 4886, va, 4686 de esta colección, me copa un montón, seguido por... Tenemos el Gridiron Gladiator, una mochila muy copada con dos hachitas de combate que tiene 800 puntos de tecnología y en la carta 4568 de la colección. Me copa un montón, seguido por... La tenemos a spider wen la tenemos a la novia de Peter Parker, pero que se volvió una arañesca, una superheroína, al igual que él en su universo, donde él cayó bajo las garras del mal y ella se volvió una superheroína. Con 855 puntos de ataque, 750 de resistencia y 895 de tecnología, es la carta 4582 de esta colección, seguida por. Tenemos el ala delta Cludiclo Cruiser, que es un paraguas, un paraguas bien felpudesco, un paraguas bien furresco, rosado con 885 puntos de tecnología, y está bastante copada, me gusta, todavía nos falta la furra, pero no tenemos todos sus accesorios, la última carta de esta tanda es el... Aquatic Wings son alas acuáticas con 875 puntos de tecnología tipo tijereta no está nada mal está bastante bueno como para ponérselo a Ariana Grande o para ponérselo a Spider-Wayne claro que sí pero bueno fue una buena tanda eso fue una buena tanda de cartas solamente que todavía no salió el pelado lo conseguiremos en un futuro tendremos que primero nos saldrá una carta gigantesca rara del pelado pues y más lo veremos a continuación en el próximo vídeo de R de asesine, sino no siempre derechito al vicio